Ya estamos, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. Así en es. En vivo y a todo y a color. Todo. Así es. Y, pues bendito Dios porque ya podemos estar una vez más aquí con ustedes, mis amados. Eh, y somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Eh, les damos la bienvenida a todos, de, todos y cada uno de ustedes en este momento, en este tiempo que disponemos para enviar la palabra del Señor, su mensaje de esta mañana y pues que sean bendecidos de parte de nuestro Dios. Así es. Todos, y, todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues el tema, el tema de hoy, la fe en acción. hemos estado hablando de esto y ya vamos en la parte 6. Y vamos a continuar, no sé, uno, dos más, no, no lo sé todavía, lo que el Señor nos dé. Eh, ¿Por qué la fe en acción? Nosotros mismos necesitamos que nuestra fe se fortalezca, claro, crezca. Así es. Nosotros mismos necesitamos, porque aún a pesar de, de la edad que tenemos, yo quiero que seamos como... Estos personajes bíblicos como... Eh, Sara y como Abraham. Y no me estoy refiriendo a lo que pasó con ellos. Mm -hmm. <ríe> no, sí, no, no, no, no, no. No me estoy refiriendo. Sino a pesar de la edad. A, a, a pesar de... Eh, sino el poder engrandecer la obra de Dios. Sí, amén. Eh, por la promesa que le dio Dios amén. a Abraham. Amén, ¿verdad? amén, así es. Que iba a ser un pueblo maravilloso, ¿no? Entonces, mm -hmm. ¿cómo, no pensar, ¿cómo no pensar eh, en eso? Si lo único que requerimos es tener la confianza total y absoluta en el Dios grande, en el Dios fuerte, en así el Dios es. todopoderoso. Amén, amén, así es. Únicamente Él puede hacerlo. O sea, ah. nosotros, o sea, Él es el único que puede hacer las cosas. Sin Él... No somos nada, ni nadie en este mundo, porque es el que nos da el, el, el, el, el querer hacer las cosas, el sentir, el, el, el deseo de, de, de compartir su palabra y, y que, pues, todos vengan al conocimiento de, de su palabra, porque, pues, son, son, son promesas este, reales y verdaderas. Sí, miren, eh, y vamos a empezar con esto, quiero... Que mi esposa les comente un poquito de lo que me platicó hace un ratito, antes de, de iniciar aquí ya la transmisión, uh -huh. de cómo un pariente de ella, eh, de allá de, de Michigan, de por allá, uh -huh. eh, le envió a su mamá o a su papá una Biblia, y sin ampliar mucho el detalle. Uh -huh. Eh, nada más, algo que aconteció ese día, estamos hablando de muchos años atrás. Sí, porque yo todavía no nacías <risa> Yo todavía no nacía, no nacía, pero es un, un hermano de mi papá, este el, el tío Tomás. Él, él se fue a, a allá a Chicago y, y se casó él con, con una mujer cristiana, era hija de un pastor, uh -huh. entonces, pues, él aceptó al señor, se casaron y todo, ¿no? Entonces, eh, él, este, envió una, una biblia a, a mi papá y a mi mamá, este, entonces pues en aquellos tiempos la, la palabra del señor todavía no era difundida como a, en estos tiempos. No, y donde estaban antes. Y donde viviendo? estaban antes, pues sí, en un, en un, ranchito, en un pueblito chico, este, entonces, pues no, o sea, este, entonces ellos este compartieron, dijeron, mira, mira lo que, lo que me mandó mi hermano, este, mi hermano eh, Tomás de, de por allá donde él está de Chicago. Este me, me, me envió este este, este libro. Es, es una Biblia y entonces este los familiares y, y yo, "No, ese libro no, <ríe> ese libro no es bueno, ese libro es el libro negro, ni lo abras, <ríe> ni lo abras." Y y no pues les metieron miedo y pues no pues lo guardaron en el fondo de un, de una castaña. <ríe> Un baúl, As, de, de en un baúl en sí, antes. y este, y no, pues hasta mucho, mucho después fue que lo, lo empezaron a, a leer y es, y es que normalmente las Biblias son así Pues son, sí no, no, no, y Ahora, claro, hay, a, café, ahora y, ya han hay salido de, y, de, de diferentes colores, y colores y Pero sabores. antes eran, eran solamente negras en aquellos tiempos Así ¿sí? es este, Y bueno, pues... Eh, eh, lo que y le, le, te comentaba yo, que lo que es la ignorancia cuando no se conoce del Señor, de, de la palabra, sí. este, y, y, y te deja llevar por lo que te dicen, ay, no, pues dicen que es malo, pues, pues no, pues, pues mejor sí. lo guardo. Pues no, no, no, no eh, sí, por ahí, entonces donde no lo ese, se pone uno a pensar este o sea los, uh, las personas de, de antes pues no conocieron entonces y lo que conocieron pues fue la la la, la otra este la, la religión popular sí la popular conocido, sí. ¿no? entonces bueno pues a, a, así se fueron y por eso ahorita pues todavía estamos, estamos casi igual to, todavía todavía hay mucha a, gente hay mucha que no pues no, conoce, no sí. conoce ¿Por qué? porque pues las tradiciones son muy fuertes en en ocasiones Así que es. espantan a la verdad por seguir pues los principios que, que, que se han conocido sí, sí, de, sí. De quizás de muchos años, ¿no? Así es. Entonces, quisimos a, a abrir este, este espacio con este comentario. Uh -huh. porque Porque nosotros sí le vamos a hablar de la Biblia. ¿Por qué? Sí, porque es el que nos habla, este libro nos habla del Dios verdadero sí, amén, amén, así es aquí encontramos la felicidad encontramos la vida eterna encontramos aquí lo que Dios está preparando para todos sí. sus hijos entonces cuando nosotros podemos abrir las sagradas escrituras uh -huh. amén. nos vamos dando cuenta de todo lo que aquí encierra uh -huh. sí. que pues si nuestros padres no supieron nuestros uh, antepasados no supieron pues tampoco lo, lo sabemos nosotros. Uh -huh. Y entonces este libro no es un libro malo, por, por, el no, por el contrario. Es el mejor libro que tú puedes tener en tu mano. Amén. Y en tu, así, en tu hogar, en, en, en tu casa, en, en tu ahí con tu familia. Así es. ¿Por qué? Porque de aquí hemos estado haciendo todos los, los, los, los eh, programas, estos que han pasado ya, así, uh -huh. los primeros cinco y ahora este el sexto. Eh, Ministrándole la la en acción. Porque hemos estado agarrando de aquí del libro de los Hebreos estos pasajes que nos van llevando paso a paso, cómo se puede incrementar la fe de un ser humano. Claro, claro que sí. Así ¿Para es. qué? Para que tengamos eh, eh, un verdadero propósito en la vida. Sí, amén. Que yo también es. lo ignoraba. Claro. Yo también lo, no sabía nada de esto. Yo, yo también no, no entendía. Sí, eh, pues no. Yo me llegué hasta a burlar sí. de, de, de los evangélicos, me llegué a burlar de, de, de, de esas creencias que, que, que tenían ese libro prieto. sí Pero, pues un día llegó el entendimiento, llegó la comprensión y, y todo cambió. Todo cambió. Ahora yo soy de los que estamos pregonando. Sí. ¿Verdad? O nosotros, así es. ¿verdad? Sí, sí, así Entonces, es. nada más imagínense. ¿Cuántos errores se cometen cuando no estamos en el conocimiento la de la palabra de Dios? Así es. Ese no es un libro cualquiera. No, no, no. Es, es, es un libro inspirado por Dios. Amén, así es. Que fue es. dado por un montón de hombres que Dios utilizó. ¿Por qué? Así Porque es. cada libro que de, de, de la escritura, desde Génesis uh -huh. hasta el Apocalipsis, sí. o Revelación, cada parte fue escrita por alguien diferente. Por alguien diferente. Con excepción de, de, de lo que Pablo escribió. Sí. Que hay varios libros de, de, de, de él eh, uh -huh. en las, las escrituras. Sí. Pero eh, los del Antiguo Testamento, uh -huh. pues dicen, bueno, bueno, ¿y cómo fue que posible eh, que, que hubiera esto? Uh -huh. Pues es que eh, había los escritores que empezaron a, a, a escribir y eh, sí, fue inspiración eh, divina sí en, el, lo Dios hicieron usó. en piedra lo hicieron en los papiros sí. lo hicieron en, en lo que había en, en los lo que había. Que, eh, sí. que que eran tiempos muy antiguos pero ya había un propósito así es de parte de los Dios claro ya había un de, bueno pues de, de, de, desde de, la creación desde de, de la creación desde la creación desde Adán y mm. Eva ya había un gran propósito de parte uh -huh. de Dios. Así es. Eso es cuando desconocemos las Escrituras. Sí. Pues desconocemos realmente quién es Dios. Quién es Dios. Y, qué, y, él... y para qué Él quiere ser nuestro Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a estar viendo ahorita algo al, al respecto. Pero hoy en, en esta parte sexta, la parte seis de uh -huh. la fe en acción, Vamos a estar viendo aquí un pasaje precioso de cómo para Dios no hay nada imposible. No, no, no, nada, nada imposible. Para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Entonces, vamos a estar ahí ahora en el 11.11 -11. y ahí vamos sí. a empezar en el nombre del Señor por amén. la fe. Por la fe, amén. La misma Sara. Sí. Uh -huh. Así, dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo y de la edad. Fíjate, no, no, la, la, las mujeres saben muy bien eso, que la mujer para su... Para concebir, pues, para salud, poder concebir, tiene un periodo. periodo sí. Hay un momento que, que inicia y hay un tiempo en el que finaliza. Sí, exacto. Eh, y esto la, las mujeres saben perfectamente bien esta situación. Así es. Eh, ya em, empiezan su, su reglado sí. y cuando se para el reglado, sí. y se acabó de querer. Sí, sí, <ríe> ya, sí. Después de ese día ya sí, ese. Eh, no pasa nada. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, aquí, si volvemos a, a, a leer nuevamente desde el principio el 11 uh -huh. Y si por la fe. También la misma Sara, fíjese viendo lo que, lo, lo que se está leyendo. Siendo estéril, uh -huh. wow, las estériles no pueden tener familia. No, no. Las estériles no pueden tener familia. Así es. Por eso hay muchas mujercitas en, la, en, en este mundo que no han podido concebir. Uh -huh. Así ¿Por qué? Es. Porque son estériles. En, en ocasiones también hasta el hombre Sí, el hombre también ¿verdad? ¿verdad? Pero aquí está hablando de Sara Ella uh -huh. era estéril uh -huh. ¿Y qué pasa? Dice que recibió fuerza para concebir Y dio a luz sí. uh -huh. Dice, y recibió fuerza Para poder concebir uh -huh. Entonces quiere decir ¿Quién le dio esa fuerza? Dios Pues eh, Dios, claro, Dios, claro Y en, Dios. en aquellos años cuando esto aconteció Así Entonces, es. Entonces, qué tremendo es, mi amado, mi amada. Estamos hablando de muchos años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Sí. Pero muchos, muchos, muchos, muchísimos años, siglos y siglos y siglos. Ok. Y dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de, de la, la edad. Uh -huh. Aquí está ella hablando de, de las edades del, que del, podemos tener. Del tiempo de la edad ¿Sí? en que se puede concebir. Tanto ella como él. Sí, sí, los dos. Para, claro. porque, para que haya la, la, la, la, la unión perfecta, pues claro. lo, los dos tienen que estar en, en la condición de, claro. de poder, de poder pro, procrear Así ¿verdad? es. Uh -huh. Entonces, y sí. dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Se está escuchando? Ok, entonces Para Dios no hay nada imposible Mi no, amado, mi amada no lo, no lo hay, claro que no A veces nosotros nos ponemos cosas en la mente y en el corazón Que no nos permiten accionar En la fe uh -huh. real Y verdadera del Señor Por eso estamos hablando de la fe en, en acción La fe en acción amén. Esa fe que nos puede mover A hacer cosas que normalmente No pudiéramos hacer Así es, así es y que hay muchos, muchos impedimentos para lograrlo, porque nos falta esa fe, esa confianza, esa seguridad en la que no podemos establecer un algo uh -huh. por realizar, por hacer, pero que con la ayuda de nuestro Dios, así es, bien podemos lograrlo. Claro. Ok. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque creyó porque creyó, creyó que era fiel quien lo había prometido fíjense, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿quién lo prometió? pues Dios, Dios, Dios claro, claro, creyó en el Dios fuerte, en el Dios grande, en el Dios todopoderoso, en el Dios que puede cambiar total y radicalmente todas las cosas en la vida amén, amén, así es, nada imposible hay para él, así nada. es entonces pues tenemos que tener la fe en acción, de creer en ese Dios ese Dios del que nos hablan las, las Sagradas Escrituras. Uh -huh, uh -huh, Ese Dios que nos puede decir, tú María, tú Juanita, tú eh, Enrique, tú Manuel, tú cómo te llames. Uh -huh. Tú puedes también. ¿Qué tienes que hacer? Creer en el que hace la promesa, pero para eso vas a necesitar de las Sagradas Escrituras. Sí, amén. Porque si así. no tienen las Sagradas Escrituras para que Dios te pueda hablar a través de ellas, así es, entonces no va a pasar nada. No, no, no pasa nada. Entonces, y sigue diciendo ahí. Y pues sigue ahí diciendo, entonces, por lo cual también, eh, de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y, ok, vamos a ir un despacito. Por lo cual también. Por lo cual también, aquí como que está haciendo un. Un pequeño espacio. Un preámbulo ahí. De uno. De uno. Ajá. este casi muerto. Es que Aubry ya era anciano. Sí, sí, sí, ya pues sí. Ya yo, yo soy un poquito más que él en ese entonces. Uh -huh, uh -huh. Él tenía 75. 75. Yo ya, ya, ya pisé los 80 y ya voy para un poquito más para adelante. Uh -huh, ok. Uh -huh. Dice... Y ya casi muerto, o sea, que ya, ya, ya había pasado también la, la, la etapa de él. Sí. No nada más la de Sara, sino también la, también la, la, la de él. También, sí, del hombre, sí. Entonces, ¿salieron cómo uh -huh. qué? Dice que salieron como las estrellas del cielo en multitud. ¿Qué? Ok. ¿Quién puede contar las estrellas del cielo? No, pues no. <risa> nadie. Por más aparatos que haya para ver hacia el, hacia el cielo... Difícilmente van a poder contar todas las estrellas no. que existen. No. Por más, ¿por qué? Porque va a haber unas más allá de lo, de lo que los aparatos puedan estar captando para poder contar. Así es. ¿Por qué? Porque yo, yo no sé cómo es que está la grandeza de Dios tan, tan enorme uh -huh, uh -huh. que eh, cada vez están descubriendo nuevos espacios en el cielo. Allá sí, en no. las galaxias, por allá, cada vez salen con otra novedad que ahora que descubrieron y que ahora que descubrieron, pues, ¿cuándo van a acabar sí. de contar? No, es que, que, que quieren pues, saber más que Dios. No. <risa> no, no, no, no, no. Entonces Bien. dicen, como las estrellas del cielo, en multitud, y, y como, como que más. Y como la arena. Y como la arena. De, innumerable. Innumerable. En la en la, que la está, mar. A las orillas del mar. Uh -huh. ¿Quién puede contar cada granito que hay de arena en, en las playas de los mares? No, pues es muy difícil eso. Y para que vean cuánta arena hay, cuántos granitos hay, pues tendría que ir a todas partes de, del mundo donde haya playas. Claro. Pero pues no, no ¿Cuándo hay van ideas? a contar todo? Y nadie se va a andar metiendo en, en, en esa onda no, de, de, de andar queriendo no, contar claro. los, los granitos de, de arena que hay. No, no, no, no, no. Y entonces esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Uh -huh. Pero necesitaba a Sara. Claro. Lo necesitaba porque de, sí, de ahí sí, pues, siempre ese, iba a ver el, ese lanzamiento, como cuando hay un es. lanzamiento a, a, al espacio. Uh -huh. Ok. Muy bien. Y verso 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nomás lo veían a la distancia. Y yo me puedo imaginar ya a Abraham, ya más chochitos, ¿verdad? Diciendo: ¿Te imaginas cuándo va a ser esto? Apenas acabamos de tener uh, a este muchachito que, que ya Dios nos dio. Sí. Ahora para que de ahí se reproduzcan. Y se reproduzcan los que se, ya se, re, se reprodujeron. Sí. Y que se hagan más, y que se hagan más, para que se hagan como las estrellas no, pues, y, y como la arena del mar. ¿Cuándo los vamos a ver? pero, eh, pues pero lo, lo estaban que... viendo a una enorme distancia. Distancia con un buen telescopio que con los que usan ahora los modernos sí. que van a no sé a qué distancias de, de la tierra uh -huh. así ellos estaban así es. pues, nosotros, no vamos a ver esto uh -huh. no vamos a poder vivir todos los años que sean suficientes como para ver las primeras generaciones de nuestro hijo Sí. ¿Verdad? lo que sí pues lo, lo creyeron lo creyeron uh -huh. entonces dice ahí Dice, que con me los... la fe murieron todos estos Ajá. sin haber recibido lo prometido. Ajá. Pero ahí estaba la promesa, así es lo importante. Sí, sí. ¿Y aquí están las promesas de Dios? Ahí están. Por eso cuando yo he mencionado, y lo voy a volver a repetir una vez más, sí. y yo creo que no me voy a cansar de decirlo, no hay como cuando tú o yo y cualquier otro predicador, Ajá. cualquier evangelista, que diga, aquí, en la palabra aquí. de Dios. Así es. Por eso, a mí no me gusta predicar con el teléfono. Sí, está muy moderno, sí, lo que tú quieras y sí gustes. Eh, pero es, esto no, yo no puedo decir aquí, en la, en, en, en la palabra de Dios, dice, no, no, este es mi teléfono. Uh -huh. La palabra de Dios es, es, es esta. Esta es, es la, la palabra bella. de Dios. Uh -huh. La que está escrita. Sí, amén. La que puede venir aquí a ojearla. Así es. Eh, esto como que nos da una autoridad extra. Claro, claro. Que la que nos puede dar una tableta o, o un teléfono. Pues sí, porque hay unas tabletas muy muy bonitas y muy grandes. Uh -huh, eh, uh -huh. Hay otras más chicas. Eh, por allá sí, otras. Uh -huh. Pero... Eh, eh, no es como la, la, la Biblia, la palabra, el libro. Sí, que la agarras y hasta hueles que, que es un libro ya viejo. Sí. ¿Ve? Porque ya la media tiene muchos años. Sí, <ríe> Entonces, sí. eso es lo, lo, lo importante... Y así estaban ellos Diciendo conforme a la fe murieron todos estos Sin haber recibido lo prometido uh -huh, uh -huh. Sino mirándolo De lejos De lejos, sí, sí ¿Se entiende? mirando allá de lejos Como yo estoy mirando a, a, Aquí a través de De esa De, de, de, de, de, de, la cámara. de, de esa camarita uh -huh. Que tú estás allá Y que estás viendo ahorita Y que me estás Ay, viendo, está. que te estoy viendo Así es esto es maravilloso, mi maravilloso, madre. Maravilloso. ¿Yo por la fe te estoy viendo? Claro que sí, claro que sí. Estoy viendo que estás allí. A, a, tú sí, sí estás ahí en tu teléfono. Así tú es. sí, estás ahí en tu computadora. Tú sí estás ahí en tu tableta. Amén. Ahí sí así no, es. nos estás viendo. Pero por la fe estamos enviándote este mensaje. Amén, para que tú lo veas es. allí donde tú estás. Y, y sigue diciendo. Dice porque los que. Y creyéndolo. Y saludándolo. Y saludándolo. Y así, con, te saludo. Así, confesando. Y confesando lo que, que er, estamos hablando. Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque aquí estamos como extranjeros y peregrinos. También nosotros. Vamos de pasadita. Todos. A, así es. Pues todos, entonces, todos, entonces, todos. Pero ahorita todos. te estamos saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Juanita? <risa> ¿Cómo estás tú, Manuel? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo, cómo? Hola, ¿cómo estás? Tú, tú, Pablo, ¿cómo estás? Así es. ¿Tú, eh, eh, ¿Cómo te llamas? Ernesto, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Mira que te estamos hablando de Bonle este libro mucha precioso. Atención, mucha atención a la palabra. Entonces, sí. eh, eh, esto, esto es lo hermoso cuando nosotros podemos dirigirnos hacia ellos amén, y amén. que ellos puedan estar ahí pendientes de lo que le estamos diciendo y que están atentos a la palabra y a la voz de Dios. Amén. Bueno, ¿todos escuchan? No. ¿Todos nos ven? No. ¿No? No, no. Pero los que sí llegan a hacerlo y comparten esos materiales, uh -huh. Dios les va a dar algo especial. Tal vez ahorita no lo no los estén viendo, pero van Por a fe. tener la oportunidad de verlo enseguida porque esto se queda grabado. Sí, y, y van, van a decir... Oye, me recuerdo cuando uh, ahí la, la hermana Elida y el hermano Rafael estaban hablando de esto. Fíjate ya cuánto tiempo mm. hace que los vimos. Y mira, Dios ya, ya nos está cumpliendo lo que él sí. estaba comentando, de mí, lo que estaba viendo en las Sagradas Escrituras, que también había una promesa para los que eran los sí. participantes en ese instante, en ese momento, Exacto. de lo que está hablando la, la Escritura. ¿Por qué? Porque también Abraham y Sara tuvieron su tiempo. Claro, verdad. Entonces claro, tuvieron su tiempo eh, ¿Y sigue diciendo aquí? Dice porque los que Lo que esto dicen Claramente dan a entender Que buscan una patria Exacto, es, es como cuando Por ejemplo tu tío Tomás uh -huh. Vamos a hablar un poquito de él Ella uh -huh. se fue hace mucho Sí Pero él se fue a buscar Una nueva vida Sí, sí, sí, claro Y encontró su, su vidita ya uh -huh. A su esposa, ¿verdad? Sí, claro Y la enorme ventaja que tuvo él Ya Dios le tenía preparada. Eh, exacto Preparada la, la persona Es como, yo le decía hace rato a <risa> mi esposa eh, Como en tono de broma Pero es, cier es cierto Ya Dios me no la tenía a mí preparada Esta muñeca desde antes pues sí. de que ella naciera, desde el vientre de su madre, desde ahí. yo digo, Rafael, te estoy preparando ya tu mujer. Amén, amén. Yo ni sabía que existía esta familia. Ni yo la tuve. <risa> <risa> Entonces, yo. imagínense, ¿a poco no es maravilloso esto? Y a ti te, te pasó ah, sí, lo mismo. Y así, y así se han formado todas las familias. Así. Ah, este, y ento... es bien, bien importante. Bien importante la familia. Claro, por supuesto. Cuando es el hombre y la mujer, puede acontecer no, eso. Claro. Cuando dos mujeres se quieren casar y cuando dos hombres se quieren casar, imposible <risa> que esto suceda. No, no, no, no, no. Ya están fuera de. No, no, pues están, están fuera de las escrituras, sí. están fuera del de plan de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque no, no es el plan de Dios. No. Por más no, no. que digan y que este, que el otro. Que y le quieren torcer y que le quieren... No, no, no, y es no. No, no. El plan de Dios es perfecto. Sí, sí, son las artimañas de Satanás. Oh, que... Sí, eso sí. Uh -huh. Y lo malo es que hay gobiernos que lo permiten y, y lo aprueban. Sí. Eso es lo peor. Eso es lo peor, es lo peor. Y eso nos indica algo que es bien tremendo, mi amada y mi amado. Así es. Viene juicio. Viene juicio, viene juicio. ¿Y si aquí en Estados Unidos se está eh, permitiendo esto? En Chile se está permitiendo esto. En, en Perú se está permitiendo esto. En México se está permitiendo esto. En Argentina se está, se está permitiendo esto. En España se está permitiendo esto. En Francia se está permitiendo. Y en, en toda la Unión Europea. ¿En y modo? hay nace ¿Aguas? Imagínate. ¿Aguas? No, no, y, y ya. Porque va a venir al revés. Sí, sí, sí. Por haber desobedecido. ¿Sí? La maldad se multiplicó. Que de lo natural se fueron a, a, a lo que no es natural y pues, pues oh, no. eh, esperen las consecuencias y las van a tener. No y se los, mortifiquen, les van a llegar las consecuencias. Los animalitos pues ya ves este Noé en el arca, le dieron órdenes de que, que pusiera un Parejas. Pa, parejas. parejas y sí. ah, ah, ah, hembra y macho. Hembra y macho, así ¿verdad? es. O sea, todo tiene su razón de ser. Así es. Pues, ¿cómo puede haber familia? ¿Cómo podemos haber tenido nosotros hijos? Pues cuando ella y yo pues, pues no, sí. nos uh, juntamos y aparecen. Y, aparece. y uh -huh. si ella no estaba estar y ni yo tampoco, pues va a haber. Pues sí. ¿Y qué pasa después? Pues vienen los hijos. ¿Y luego qué va a pasar después? Pues vienen los nietos. Vienen los nietos, los bisnietos, los sí, tataranietos, la, la, y viene, y viene, viene, viene, Entonces. Se va multiplicando. Uh -huh. Para continuar, nada más. Ok. Eh, nos vamos al verso. Catorce. Eh, eh, bueno, es, nos quedamos en el catorce, ¿eh? ¿verdad? Uh -huh. El 15 Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Claro, claro. Eh, por ejemplo, decía esto de tu tío Tomás, que uh -huh. ya hace mucho que ya no está con nosotros. Uh -huh. Si él hubiera pensado así, no, pues si yo no hago lo que tengo que hacer, pues eh, voy a regresar para el rancho. Sí. Pero él no lo pensó así. No. Dijo, no, acá es donde ya, ya estoy aquí, es por alguna razón. Y pues aquí ahí. ya formó su, su, su familia. Su familia, ahí se quedaron. Eh, sí. Allá se quedaron y allá se quedó. Ahí se quedó. Entonces, sí. dice, porque tuvo tiempo de poder volver. Sí. Pero yo ya Dios tenía un plan para su vida. Un plan, un propósito. Sí. sí, sí. Y entonces, cuando Dios tiene un plan para tu vida, no te puedes escapar de él, hombre. Y si no, te, no, no, te no. desvías, te, te vas por el lado que no debe ser, Cuidado. Dios te va a decir: hey, Cuidado, quieto, venado, <risa> quieto. Yo tengo un plan para ti, y también te lo está diciendo a ti que me estás viendo. Sí, sí, definitivamente así es. Sí, a, a ti, mi amada, sí, a ti también, mi amado. Dios tiene un plan para tu vida. No más, sigue el consejo de Dios. Ok. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les, prepa les ha preparado una ciudad. Aleluya, aleluya. Mire, a veces no sabemos cuándo decimos el amén. Uh -huh. Y lo decimos como por costumbre. No, el amén tiene un punto exacto donde sí cae uh -huh. bien el amén. Y amén, por amén. eso es que se está leyendo. ¿Por qué? Porque el amén es como una afirmación. Amén, así es. Entonces, entonces dice, pero en el lado no una mejor. Uh -huh. Porque siempre queremos lo mejor, hombre. Claro. Yo quería la mejor esposa para mí y la tengo. Dios me, la me, me la, Dios me la consiguió, no, no. Dios me la puso. Dice. No, sí, me la puso en mi camino y se me atravesó y no le puse acá la vuelta. Pues sí. Aunque me brincara cerca, no, es que ella era la elegida y te la y, y Aquí la tengo. Ay, Gracias mi amor. Este. No hay de que. Bien. Ah, viendo... Pero anhelaban una mejor. Uh -huh. Esto es la celestial. Aquí es la, la humana, la, la carnal la, la, la física, eh, de que sí, pues, tú puedes chulear aquí a la mujer y ella puede chulear al, al chavo, ¿verdad? Y pues sí, eh, pero la celestial, mi amado, uh -huh. la celestial, la que ya no es aquí en esa uh -huh. tierra. La que es esa, allá. Esa patria mejor, eh, eterna, donde las calles son de oro y el mar, y el mar de, de cristal. cristal. El mar de cristal Aleluya, ok uh -huh. Por lo cual Dios ¿Qué dice? No de, No se avergüenza No se avergüenza no Por lo cual Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos uh -huh. Claro no. Dios nunca no se avergonzar de ti Porque no. le aceptaste, porque le recibiste Porque le dijiste Señor Ven a mi vida Ven Jesús Cámbiame, transfórmame, cámbiame todo este hombrero que tengo en mi mente y en mi corazón. Uh -huh. Cámbiamelo, cámbiamelo, yo, yo te necesito. Oye, cuando podemos decirle eso así al Señor, con honestidad, con verdad, así con es. sinceridad, Dios lo cambia. Amén, claro que sí, claro. Dios lo cambia. Dios, Dios y, y, y nos cambia y nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Amén, amén, amén, así es. Por pues eso dice eh, un, un estribillo. Y las cosas que yo hacía antes. Ya no los, ya hago, no los hago más. Ya no los hago más. escribir ya casi, ya ni, ya, ya ni, ni se conocen ni, ni, ni se escuchan. Sí, porque, porque hubo no es... un cambio. Hubo un cambio. Hubo un cambio. Cuando de nuevo nací. Pues esa es, esa es la razón. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. ¿Cuándo es el nuevo nacimiento? Cuando, cuando Jesús viene a cuando tu vida aceptas y aceptas a Cristo Jesús en tu vida. Amén. Amén. Amén así es. No es cosa de chiste, no es cosa no. de de ultratumba tumba, ni, ni, ni de, de, que sale del libro negro, no, ni un, un pasatiempo eh, el plan nada. de Dios, uh -huh. el plan perfecto de Dios, y que Dios también te está llamando a ti, para que tú también le puedas decir, Señor Jesús, ven a mi vida. Amén, amén, amén, así Ven es. a mi vida. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos para... allá ya? Dice, okay. dice, por la fe Abraham, cuando fue... No, no, no, ahí, oh, perdón, ahí okay. mismo... Yo No, no, no se avergüenza. Okay, de llamarse Dios, de ellos. ¿Por qué? Porque les ha preparado una ciudad. Aleluya, porque él ya ha preparado la ciudad, Amén. él ya está, allá, está construyendo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, sí. ¿sabes qué? Luego empiezan a hacer tu, tu, tu, tu, tu mansioncita por allá, uh -huh. tu casita. Es una casa no hecha de manos. Exacto. El uh -huh. señor dice, hágase la casa de Juanita, uh -huh. y ahí, vamos, ahí, ahí está la casa de Juanita. Amén. Ahora Manuel aceptó también, oh, ahí está la casa de Manuel. Amén, ya amén. te están esperando ya. ¿Cuándo? Pues, pues, es. Cuando ya dejes de estar aquí, cuando ya sea el momento de que ya te tengas que ir o que el Señor venga. Sí. Por su pueblo. Amén. Entonces, amén, Amén. Así es. En, entonces y ya vamos a dejar, el lo vamos a dejar para el siguiente okay, que va a ser la parte siete. Sí. Pero ¿de qué ciudad estamos hablando? Ahí en Juan, en el Evangelio de Juan ahora, sí. en el capítulo 14 hay una porción ahí bien interesante que vamos a leer, eh, seis versículos de esa, de, de esa, de esa porción de, de San Juan catorce. Uh -huh. Dice el uno, no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Uh -huh. Creéis en Dios, creed también en mí. Ok, dice, señor, no se turbe tu corazón. El Señor... Ajá. Ahí está diciendo, hey, ten, ten cuidado, no, no, no te, que tu corazón no se turbe. Cree en Dios y cree también en mí. En mí. Uh -huh. Lo está diciendo Jesús. Jesús, sí, claro. Entonces, si tú estás buscando de Dios, Amén. lo vas a encontrar a través de las escrituras. Amén. No hay otra. Y aquí también vas a encontrar a Jesús. Entonces. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ajá, ahí está. En la casa de mi padre muchas, muchas moradas, moradas hay. hay. <coughs> Las suficientes también para ti para mí y, y para los que le aceptamos. Amén. Uh -huh. ¿Y qué si, más dice? Si así no fuera, dice, yo os lo, lo hubiera dicho. Uh -huh. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está, te digan Y vámonos bien despacito, acá que, que no llevamos prisa. Así es. En la casa de mi padre, <coughs> muchas, muchas mueras, mueras hay. Uh -huh. o sea, si así no fuera. Yo Yo se los hubiera dicho. Claro. Cuando, cuando, cuando Jesús estuvo aquí estuvo sobre la tierra, la tierra, cuando vino a ser para ser sacrificado. Ok. Voy, dice, voy. Voy. Pues a preparar. A preparar Lugar para vosotros, uh -huh. aleluya Para nosotros sí. Para nosotros Voy pues a preparar lugar para nosotros Se lo estaba diciendo a los discípulos Pero ahora nos lo dicen a nosotros Por eso tenemos que ir a las, a las escrituras Para que Dios también nos hable a través de ellas a nosotros Ay, Exacto, exacto Porque si nosotros no vamos a las escrituras ¿Cómo Dios nos va a hablar? Claro Vamos a las escrituras para que Dios Amén, nos hable también es. a nosotros. Amén. ¿Y qué nos está diciendo? Dice, mire, yo voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere. Uh -huh. ¿Qué más dice? Y si me fuere. Dios preparar el lugar. Y os tomare. Uh -huh. A mí mismo. O sea, cuando tú lo recibes, estás tomando a Jesús. Uh -huh. ¿Y qué dice? Uh -huh. Para que, donde, para yo que estoy, donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Así es. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Te, te das cuenta? El este Señor está preparando esto también para ti. Sí. Para ti, mi amada. Para amén, ti, mi hermano. Amén, amén, así es. Como tú te llames. No, no voy a mencionar todos los nombres que existen porque pues... Sí, eh, no, pero somos es, muchos. es, es imposible. Somos y... muchos, claro. Pero en esas mansiones celestiales, uh -huh. Jesús está preparando una morada también para ti. Amén. Pero para que tú tengas el poder de poseer esa, esa mansión, esa morada, tienes que recibirla en aceptarlo, tu corazón. Aceptarlo, aceptarlo. Tienes que en tu cambiar corazón. tu vida, tienes que cambiar tus costumbres, tienes, tienes que cambiar tu todo. Uh -huh. Tienes que ser el varón perfecto y tienes que ser la, la mujer perfecta. Amén, así es. ¿Para qué? Para que Dios haga de ti una nueva Una criatura. nueva criatura. Así y que es. las cosas que estabas haciendo mal, ya no las vuelvas a hacer no, jamás. Ya no, ya no. ¿Qué es el hombre es que te, te gustan los hombres? Pues vas a tener que cambiar. Porque si no, no vas a entrar allá. Sí, no. Vas a estar en el infierno, pero no allá. Exacto, así es. Entonces, mi amada mi amado. Uh -huh. ¿Y sabéis a dónde voy? Uh -huh. ¿Y sabéis el camino? ¿Entonces? ¿Y sabéis el camino? Pues Jesús es el camino. Uh -huh. No te vayas chueco o chueca porque Jesús es el camino. ¿Y, y qué dice ahí? Ah, sí. le, le dice a Tomás. El, el, le digo, y le digo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo. No, no, bueno, ¿por qué... Ser, ese, este comentario de Tomás porque todavía Tomás no entendía el plan perfecto de Dios y era ya uno de los discípulos ahí. esto nos dice que cuando no entendemos bien a unos mismos discípulos que vivieron con Jesús, que vieron que por ahí en aquellas tierras sí, sí definitivamente se les iban las cabras, no no, no, no entendían eh, o sea, Pedro, y, le vivían, la, la, y le vivían preguntando y, pues, y de sí, las parábolas y qué quieres decir. ¿Y qué? Sí, o sea, Pedro hasta lo, lo desconoció tres veces cuando le preguntaron, oye, tú, no, no, no yo, yo, yo no. Ay, mi amado, mi amada. Sí, sí. Esto es nomás para que nos demos cuenta que aún los mismos discípulos tuvieron sus dudas. Sí, sí, sí. Pero ejemplos nos dejaron después, después de estos acontecimientos. Podemos así ahora contar es. con las Sagradas Escrituras que nos muestran las fallas y los errores de ellos. Claro. Y que nos dan el mensaje de Dios el mensaje. que necesitamos para una vida eterna junto con Dios. Correcto, así es. Amén. Y dice ahí, entonces, pues Jesús les dijo en el verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y sin nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién necesitamos? ¿a quién necesitamos? Pues o sea Jesús. Porque de tal manera, ¿verdad? Amó Dios al mundo. Uh -huh. Quedaba su hijo sí. Porque todo aquel que no cree no se pierda más tenga no vida eterna. Tenga vida eterna, amén. Así es. Entonces, ¿qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que necesito y yo? ¿Y qué es lo que necesitamos todos los seres humanos, hombres y mujeres? Venir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino. No hay otro. No hay otro camino. Y en Él tenemos la vida. La, las es. instituciones religiosas. Uh -huh. Miren, allá, por ejemplo, en la India, no, no, no, no, allá están pesadísimos. Tienen dioses uh, hasta para venta para arriba. Uh, allá, todo, todo, todo, todo, todo, todo, así como esas mariposas <ríe> ahí. Ah, que tienen dioses que Uy. tienen dioses para todo. Sí. Y mi hermana mi amado, solo es Jesús. Solamente, el Jesús de la Biblia. Solamente. Ahí está el secreto. Te sales de ese secreto. Arruinaste tu vida. No vas a poder estar allá en aquellas mansiones celestiales. Miren. Así es. Hay, por allá en, en Arabia, hay un concepto que se maneja en el que se matan por lo que les enseñan y les dicen en sus religiones uh -huh. si molan solos ¿sabes por qué? porque hay una promesa para ellos que ya cuando mueran van a tener hasta 10 mujeres wow <risa> <¿Te> Imagina. <risa> ¿por qué? No. porque son las costumbres son las tradiciones de ellos pero sí. no son las que Dios quiere que tengan. No, no, no, de ninguna manera, claro que no. Entonces cada vez que, entre más gente matan, porque van cargados de bombas ahí y que se hacen explotar y ellos desaparecen para siempre. Pero nunca van a tener 10 mujeres, güey. No, ¿No, no es bíblico no, eso. No. Claro que no. Pero son las costumbres. Son, son las religiones uh -huh. extrañas que existen. Las doctrinas de hombre humanas, sí, sí, sí. Sí, no, definitivamente. Entonces le dicen a un chavo, oye, mira, si te pones tu paquetes de, de, de, de dinamita, de, ¿De explosivos, de, de, de, de explosivos <risa> vas a tener 10 mujeres, hombre, ahora aviéntate. Y le lavan el coco. <risa> y bien lavado, y van y se truenan el cohete. Yeah. Oh, qué, qué tremendo, mi amada. No, no, no, no. La Biblia nos habla de una situación totalmente diferente, pero nos dice Jesús es el camino que, que tenemos el camino. que ir a Jesús uh -huh. para poder disfrutar de la vida eterna Amén. con Dios. Amén, así es. Así es. Y ya vamos a orar porque ya ya, ya ya vamos a tener 45 minutos con así este programa. Es pero hoy, hoy ha sido diferente, lo, lo reconozco uh -huh. pero creo que vale la pena sí, claro, claro que sí cuando hay un buen mensaje no te lo puedes es más, cuando te sí. sirven un platillo que te agrada, que te gusta que, que, que, que lo estás saboreando pues está desde el primer pedacito sí. ni quieres que se te acabe sí, sí no quieres sentir que ya hay en el no, no, hombre, no hay nos un estás, más, órale. Lo estás deleitando. Entonces, mi amada, así mi amada, es. en el plan perfecto de Dios, así es. ¿Qué tienes que hacer en ese momento si tú nunca has recibido al Señor Jesús en tu vida? Dile Señor, uh -huh. ven a mi vida. Cámbiame, transfórmame. Sí es, amén. Yo quiero seguir siendo un varón Amén, amén. O yo quiero seguir siendo una mujer No quiero entrar en esas ondas De, de que otro hombre puede ser mi hombre O que otra mujer puede ser mi mujer No, uh -huh. Señor Yo te necesito a ti a ver, Tú dices verdad. que me vas a cambiar Tú dices que me vas a transformar Tú dices que me vas a santificar mi vida Amén, amén, amén me vas a hacer de nuevo. Voy a tener una nueva vida. Pero además, la promesa es que vas a preparar un lugar para mí. Aleluya. En esas mansiones sí, celestiales. Gloria a su nombre. ¿Dónde están? Su nombre. No sé, son celestiales. Señor, ven a su mi vida. Cámbiame, transfórmeme. Y haz de mí una nueva criatura. Aleluya, sí, Señor Si tú le recibes toque vidas, toque El, corazón, el Señor lo va a tu vida Y si ya estás Entonces disfruta De todas las bendiciones que Dios tiene Preparadas para ti sí, Oremos, Aleluya. Padre Le adoramos, le sí, bendecimos señor, Alabamos su santo nombre, padre. Honramos y glorificamos su Gracias, santo nombre Gracias, Padre, por su grande amor Y su grande misericordia Aquí sí. me uno con mi esposa, Señor Sí, Señor Gracias, para decirle señor. gracias Padre Santo por su gracias, amor, por su padre. misericordia. Le alabamos, le glorificamos Padre Santo. Gracias Señor porque por hasta aquí usted amor, ha sido con nosotros. Su grande misericordia, señor. Gracias por Solamente su bendición. Solamente le pedimos palabra. que podamos lograr los objetivos gracias, Señor, señor por su y los proyectos palabra. que nos hemos propuesto hacer en su obra. Sí Señor. Que lleguemos. Solamente personas, bendíganos señor. señor para realizarlo. Sí Señor. Y oh, que podamos ser un canal de bendición sí, para señor, miles y si millones sea, de padre. personas, Señor. Gracias, Señor, por su y padre. grande amor y su grande misericordia. Quite toda dolencia, quite toda sí, enfermedad. Señor. Quite todo COVID, quite todo aquello, Señor, todo que estorba y todo, estropea las vidas la de los seres humanos. Todo se inunda, es reprendida, atada, echada, fuera en que vengamos, hombre, Señor, a ser protegidos por una corazón suya, Señor, a través del Espíritu sí, Santo, que, que nos cubra, sí, nos proteja de todo virus, de todo mal, de toda enfermedad y en de todo aquello, de Señor, precario. que, que sí, nos señor. puede afectar nuestros cuerpos. Sí, mi Cristo. Y que puede afectar nuestras mentes y nuestros corazones. Sí, Padre. padre Cubra, Cubra, Señor, a los doctores. Bendiga, Señor. Bendiga, Padre Santo, a los que ya le han recibido, sí, a los que señor. ya le han aceptado, y los que están en el camino, y sí, los que señor. están, Señor, compartiendo también sí, estos padre. videos. Sí, Señor. Y quienes lo compartan, Padre Santo, déles una doble porción o una simple sí, porción señor. de bendición. Sí, Padre Santo. Y Padre Dere Santo. Bendición, padre. En ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo. Cambie, Jesús. Señor. Sí, señor. Todas las situaciones que estamos pasando ahorita en este sí, momentos, en todas partes del sí, mundo. Sí, señor. Y bendiga, señor. Sí, señor. A estos con, cuerpos de, con Carlos en el hospital, de, señor. de, de hombres y mujeres sí, que señor. están ahí en los hospitales, en las Luce clínicas, médicos, ahí luchando por salvar vidas. Sí, Señor. Bendígale, Señor. Sí, Señor, bendígale. Señor. también con su poder. Sí, Señor. Denle y que ellos también vengan al conocimiento de su palabra santa, Señor, para que estén bien protegidos. Sí, Señor, así sea, Padre. Y Padre Santo, que su amor, su poder y su gracia y su majestad. Sí, Señor. Sea sobre todos y cada uno de aquellos que han visto completo este video, sí, señor, mi Y que lo han compartido. Bendígales grandemente, Señor. Y gracias, Padre Santo, por bendecirles, por cuidarles. Sí, Señor. Gracias, Por quitar padre. todo problema y toda necesidad Gracias que hubiese por sus Gracias su por Espíritu Santo, Señor. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, Gracias. recibe la bendición. Recibe la bendición, Señor. Sí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Aleluya. Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Y, amén. amén. y ya llegamos a 50 minutos. Ya, ya, ya este fue uno de los más largos que hemos hecho. Pero bueno. Bueno. Espero que te sea de mucha bendición este material. Dios te bendiga grandemente y gracias les damos por este tiempo que han estado eh, viendo y escuchando este video, esta, este mensaje de la palabra del Señor. Y gracias por compartirlos. Gracias por compartirlos. El Señor les bendecirá grandemente. Amén. Reciban y, y, nuestro cariño, nuestro amor. Y damos gracias a Dios así es. por todas las plataformas donde está nuestro video. Así es. Como Facebook, YouTube, Twitter y otras más. Así que es. Ya no los voy a mencionar en este momento. Pero usted ya sabe dónde lo está viendo. Bendiciones que, y un fuerte abrazo para todos, para así todos es. en el Y bendiciones Señor. y que el Señor siga. Dando Que esas plataformas Nos sigan dando la oportunidad De seguir poniendo nuestros materiales ahí Para el beneficio De toda la humanidad Amén, amén, así es ok Gracias y bendiciones, bendiciones Y gracias por compartirlo eh. Y en lugar de un me gusta lo mejor Así es Y si lo compartió ah, o Así pongan un me gusta Y bendiciones así es. Dios les bendiga grandemente